Llevamos dos años, camino de tres años sin ropa y trabajamos a la intemperie... y ...necesitamos que la empresa se haga cargo de nosotros y nos dé la ropa ya". ...nos tenemos que proteger de, del frío y del calor... ...porque trabajamos a la intemperie... ...generalmente puestos sin, sin, sin cobertura... ...es decir, estamos trabajando pues como nos vemos aquí... ...en esta puerta, viendo, controlando y dirigiendo... ...el, el flujo de turistas... ...y dando información... ...entonces estamos por los jardines... ...en las puertas pasando entradas... ...y bueno, eh, en los palacios... ...que también no tienen, no tienen puertas, están abiertos... ...estamos a la intemperie digamos". "...la antigua dirección tenía una licitación de vestuario... ...que por lo visto no se hizo bien desde primera hora... ...y al cambiar de, de gobierno en la Junta de Andalucía... ...pues ha venido una dirección nueva... ...y se ha encontrado con un expediente que, estaba, que no estaba bien... ...entonces en el año 2018-2019... Pues las partidas presupuestarias de 370.000 euros, lo que es destinar para vestuario, no nos ha llevado a cabo. No, esa partida nos ha destinado lo que es el tema de vestuario. Se han, estado, se han estado haciendo lo que es en temas de contrataciones de, de contratos menores. Lo que le podíamos pedir a la empresa, de hecho, tuvimos una reunión con, con el jefe de visita pública y se lo decíamos claramente: lo que necesita el trabajador. Es lo que le dice el Tribunal Superior de Justicia, que nos dé una ropa de calidad. Además, define incluso la calidad esa sentencia, de, de excelente a muy buena. Bueno, pues están dando la calidad de la ropa con cuentagota y, ¿sí? y siempre amparándose en que tienen que hacer licitaciones, tienen que sacarlo a subasta. ...tres años yo creo que ha habido tiempo... ...para sacar el tema a su La ropa es muy importante porque es nuestro, nuestro EPI... ...vale, nosotros trabajamos a la intemperie... ...y necesitamos una buena equipación... ...desde hace dos años, y este sería el tercer año... ...que la Alhambra a sus trabajadores no les da ropa... ...hay una sentencia del Tribunal Superior... ...en el que insta a dar una ropa... ...de excelente calidad o de muy buena calidad... ...y eso a día de hoy se incumple... ...solamente nos dio el año pasado... ...un pantalón eh, de invierno... ...y este año pretende solamente darnos unos calcetines... ...y una camiseta térmica". "...el Patronato de la Alhambra tiene varios departamentos... ...tiene departamento de electricidad, departamento de arbañilería... ...departamento de carpintería, departamento de, de jardinería... ...departamento de control e información que son los PECI... Eh, pues, ...que lo que pasa, que yo, eh, los que estamos por ejemplo... ...en otros departamentos, pues pasamos menos frío... ...porque estamos trabajando y eso... ...pero por ejemplo, los que están en el departamento... ...de, de PECI, de control de información... ...pues tiene que estar atendiendo lo que es a, a, al turista... ...y atendiendo las demandas del turista... ...porque no es lo mismo estar de pie en una puerta... ...que estás moviéndote, pues, entonces, eh, tiene que estar con una ropa... ...bien adecuada, bien abrigado... ...porque es que si no, se queda lado, pasa mucho frío... ...y luego que en Granada, como ya sabemos todos... ...en, en invierno es muy baja de temperatura, es mucho frío... ...entonces pues claro, si esa persona no está bien adecuada... ...y viene bien adaptada con una equipación... ...pues quiera o no quiera tiene que estar pasando frío... ...y si no te dan la equipación correspondiente de vestuario... ...pues la tienes que llevar tú de tu, de tu casa... ...que la tienes que comprar tú". Tú imagínate siete horas en en un, palacio de, en, en un patio de los leones... blanco es una nevera, ahora mismo es una nevera... Luego un verano a un no. En Granada la temperatura es extrema... ...por ejemplo, en el mes de enero... ...te puedes encontrar a las 8 de la mañana... ...cuando empezamos a trabajar... ...a menos 5 grados, a menos 10 grados... ...y al mediodía está a 10, 15, incluso 20 grados... ...y en verano al contrario... ¿eh? ...en verano puedes llegar a los 40 grados tranquilamente". Y hay compañeros que, bueno, pues tienen sus problemas... Eh, qué te digo yo, el prótesis de hueso, incluso, bueno, pues hay algún compañero que le afecta mucho los resfriados por problemas respiratorios, pulmonares, asma, eh, el exponerte de forma gratuita a una enfermedad, pues no tiene mucho sentido cuando una empresa tiene obligación a darte ropa, ya no es ropa por uniformidad, sino simplemente es nuestro equipo de protección, tenemos, por ejemplo, el caso de una compañera cuando vino la visita de la Casa Real a inaugurar una exposición en Carlos V. Eh, vino porque ella tenía ropa. Eso fue un... discrecionalmente hecho por parte del patronato. Venía a esa visita el personal que tenía ropa. El que no tenía ropa no pudo venir. Eh, pues la hicieron ponerse en traje con el frío que hacía en una zona que se llama El Corredor. ...y esa compañera está enferma". "...primeramente supone que llega una recaudación... ...según publican en las prensas y todo... ...una recaudación de 800 millones de euros al año... ...publica eh, lleva a cabo el gran turismo... ...que es para Granada Capital... ...y lo que es, eh, la, lo que la, lo que es la provincia de Granada... ...y sobre todo Granada Capital... Eh, ...influye en, tanto en los comercios de hostelería y en todo... ...y tanto en la generación de empleos de trabajo... ...que conlleva... Mmm, ...todo lo que es el funcionamiento de, de los visitantes... ...que vienen a visitar el Patronato de la Alhambra... ...entonces lo único que yo creo que debe de funcionar bien... ...es que eso se lleve a cabo y que hagan funcionar bien... ...porque si, si se hace, si, si hace un esfuerzo... ...de querer gestionar y de querer llevar las cosas bien... ...yo creo que se beneficia tanto Granada... ...como el trabajador y los trabajadores de, de Granada... ...y fuera de Granada... Que, ...que yo creo que es lo que hay que trabajar... ...y lo que hay que conseguir que funcione bien... ...pero es lo que he dicho antes, lo que vuelvo a, re, a reiterar... que ...es que no sé si es que los, los políticos... ...como yo digo, no quieren que funcione el sistema público... ...no quieren que se zarga o que funcione bien". Ante la denuncia de la CGT, la, el Patronato de la Alhambra... ...respondió diciendo que iba a invertir 1.600.000 euros... ...en el vestuario de sus trabajadores... ¿Mm? ...no sabemos cómo, porque tocaríamos a unos 9.000 euros por cabeza... ...seguramente iríamos más vestidos que el sultán de Brunei... ...y no nos lo creemos". La, -"La Administración, como he dicho antes, como he comentado antes... ...pues tiene eh, que ellos, sobre todo ahora la nueva dirección... ...que ha cogido el nuevo gobierno de la Junta... ...pues lo, ellos lo que han alegado ha sido que como, se han encontrado... ...un expediente hecho por la antigua dirección... ...pues que ellos a, a partir del año 2020... ...están llevando a cabo eh, una licitación de vestuario... ...para los próximos años de 1.600.000 euros... ...para los próximos cuatro años... ...y el resto de los expedientes del año 2017, 18 y 19 ...eso se ha quedado desfajado... O, ...o el dinero se ha destinado a otras partidas... ...que no se ha destinado a lo que es la partida de vestuario... ...si se ha destinado partida de, eh, de contratos menores que no superen de los 15.000 euros por ejemplo como hemos llegado a acuerdos con un chaquetón unas camisetas térmicas pero no la partida destinada que son 370.000 euros lo que era destinado a vestuario este compañero presidente del comité de empresa, nos contaba que ya habían llegado a un a, ...habían presentado un chaquetón que era válido... ...y que estaba estudiando y la empresa había presentado presupuesto... ...para ir adelantando algo de ropa de invierno... Eh, ...luego tendrá que salir toda a la incitación... ...si no se llega a acuerdo pues bueno... ...seguiremos viniendo cada uno de colores... ...y habrá que hacer algunas movilizaciones... Por, bueno ...porque tenemos también más problemas los trabajadores... ...ya no solo vestuarios... ...estamos negociando un calendario de... ...es necesario porque trabajamos a turno... ...con domingo y festivos la Alhambra no cierra... ...cierra dos días al año, el 25 y el 1... ...entonces bueno pues hay más campos abiertos... ...que solo la ropa de trabajo, lo que es el calendario... ...y bueno de no llegar a acuerdos... ...porque no se está llegando a acuerdo en ninguno de los puntos... ...de no llegar a un acuerdo con la parte social, con los sindicatos... ...pues habrá que plantear un calendario de movilizaciones... Posiblemente, bueno, en principio sean. Eh, vamos a ponernos una ropa o algo que proteste y avanzando hasta huelga si es necesario. La gestión de antes, no sé lo que pasaba, que se llevaba con No sé si, si el tema de los cargos de los políticos, si tú quieres que una administración o un órgano público funcione bien, tiene que estar la base desde de el político que se pone que quiere que eso funcione bien, o a no ser que hagan la vista gorda al político y no quiere que funcione bien para ir privatizando servicios, demostrando, como diría, de que el servicio público no funciona bien para tener justificación para ir privatizando. Como anécdota te puedo contar que eh, Patrimonio, el Patio de los Leones, fueron restaurados hace unos años y se protege como cabe de otra manera. Y ellos, por la noche, nosotros, los peces tenemos que ponerle unos endredones y por la mañana se los quitamos para proteger esa piedra y esos leones de la intemperie. En cambio, la Alhambra no protege a sus trabajadores al igual que al Patrimonio, que debería, por lo menos, ser igual.